El día de hoy vamos a hablar de esa pregunta que nos hacemos cuando decidimos tener una vida sustentable y cómo aplica en la arquitectura, cuando diseñamos y cuando elegimos cada uno de los materiales. Así que quédate con nosotros para que descubras cuál es esa pregunta. Esta pregunta es de dónde viene y a dónde va. Ha habido muchísima polémica alrededor de qué es sustentable y qué no es sustentable. Hay un montón de teorías que si la bol, que si la bolsa de plástico, que si que si el baño seco, que si el baño húmedo, que si tal o cual cosa, la composta o no la composta, la forma en la que nosotros hemos visto que es más fácil ver más allá de algún producto en especial de alguna forma de vida en específico es preguntarnos de dónde viene y a dónde va. Por poner un ejemplo, cuando nosotros usamos el baño, usamos agua, si ¿Sí es un baño húmedo. ¿De dónde viene esa agua? Es una agua limpia, es una agua tratada. ¿De dónde viene? De un pozo. De un cuerpo de agua lejos de, de donde tú vives. La recolectaste de la lluvia. ¿De dónde viene? ¿Y qué va a pasar con ella? Pues si la usamos para el excusado, pues se va a llevar la pipí y la tocó. Y si esto está conectado a un drenaje, esto va a ir a parar a un cuerpo de agua de mayores dimensiones. Puede ser una laguna o en su gran mayoría al mar. Entonces nos damos cuenta que tal vez no es, no es la mejor manera de, de actuar o tal vez no es la decisión más adecuada. Pero a lo mejor este mismo baño húmedo tiene agua que ya es un agua gris, que ya utilizamos para bañarnos o para lavar los trastes, ya tiene un primer uso. La utilizamos después para el excusado y después la mandamos a un biodigestor que va a tratar a través de bacterias anaeróbicas todo el desecho para convertirlo en lodo que se vuelve abono para nuestras propias plantas. Y entonces cerramos el ciclo, porque lo que no se volvió abono se evaporó, se convirtió en agua de lluvia y se vuelve a ser potable. Es por eso que la pregunta es bien importante. Podemos poner muchísimos ejemplos, pero lo primero que tenemos que preguntarnos al tomar una decisión, es de dónde viene y a dónde va. Justo con esta pregunta evitamos los juicios de valor. ¿Qué es mejor o qué es peor? es tan relativo que al tomar una decisión, esta pregunta nos va a ayudar a abrir un poquito más allá lo que hacemos. Si quieres que hablemos de otro tipo de preguntas, por favor, háznoslo saber. Pon tus preguntas y vamos a ir creando los capítulos a partir de esto. En el proceso de diseño, ¿cómo integramos esta pregunta? Desde, ¿de dónde van a venir los materiales? ¿Son materiales que, podemos utilizar, que están en el sitio? ¿Son materiales que vienen de otro lugar? ¿Qué tan lejos viene? Al término de la vida útil de esa casa, ¿se van a poder integrar a la tierra o se van a quedar como, como piedras hechas por el hombre? Estamos hablando ahorita a lo mejor de... De la tierra y del cemento. Lo mismo podemos preguntarnos con el acero y la madera. ¿De dónde viene el, el acero y a dónde va el acero? ¿De dónde viene la madera y a dónde va esa madera? Si la, la madera está siendo talada de manera responsable, o es una madera que viene de bosques que eh, no deberían estar siendo talados o que no se están reforestando. El acero... ¿Cuánta erosión genera el acero al ser extraído? ¿O es un acero reciclado? ¿Y a dónde va? ¿Qué va a pasar con el acero? Pues se va a oxidar probablemente hasta hacerse polvo y mimetizarse. ¿Y la madera? Pues nos dio oxígeno durante el proceso en el que creció, en el, disminuye su huella de carbono en el momento en el que está siendo útil para nosotros y al final se vuelve composta. Entonces empezamos a, a poner en una balanza la elección de los materiales. La elección de los espacios de una casa. A lo mejor esto puede sonar como muy extraño, ¿no? ¿De dónde viene y a dónde va? Pero las casas originalmente, ¿no? en la prehistoria, eran redondas. Todos dormían alrededor del hogar y se calentaban entre todos. Y poco a poco se fueron creando cuartos especiales para diferentes cosas. Eso fue un proceso largo. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿de dónde viene esta idea de tener este espacio? ¿Y a dónde va? ¿Lo voy a necesitar? ¿O solamente es una convención? Y entonces con estas preguntas podemos tomar decisiones de qué espacios realmente necesito. ¿De dónde viene? ¿De mi necesidad? o viene de la necesidad de alguien más. Y ese alguien más, ¿cuánto tiempo va a habitar en mi casa? ¿De dónde viene? ¿De dónde va? En la parte espacial también es importante. Dentro de todo esto, también vamos viendo cuáles son las diferentes necesidades de espacio y qué va a pasar. Cuando lo aplicamos a los materiales, ya introduje una primera parte, pero lo más importante, eh, o, o la pregunta que nos vamos a responder es ¿cuánta energía necesitamos para, para que ese material se pueda poner en sitio? ¿No? Y se pueda, pueda ser parte de una casa. Con esta energía me refiero, la energía que se necesita para extraer los, el acero, la cal, el cemento. ¿Cuánta energía necesitamos para esta extracción? En el caso de la madera, ¿cuánta energía necesitamos para hacer crecer un árbol y aquí también viene la elección de la madera que vamos a usar cuánta energía se necesita para que crezca un pino traducido en años contra alguna madera preciosa y cuánto tiempo la vamos a usar y entonces tomamos una decisión de dónde viene a dónde va no solamente de si madera o acero qué tipo de madera es la que vamos a usar, cuánta energía se necesitó para eso, ¿no? Por supuesto, dentro del tema de energía, cuánta energía utilizamos para transportarla y para transformarla, ¿no? Porque, pues, volviendo a la madera, se corta la madera y se lleva al aserradero, y en el aserradero se vuelve a cortar. De troncos los vamos convirtiendo a tablas, ¿no? O a vigas. O a lo que se necesite, pero es un tema de esa transformación, tuvo varios pasos y el transporte también tuvo varios pasos. ¿no? Y luego, ¿cuánta energía necesitamos para construirlo? ¿No? Y ahí entra la energía de la mano de obra y la energía de la maquinaria que utilizamos de cuánta energía se necesita y cuánta energía vamos a necesitar para demoler la naturaleza generalmente erosiona la, la, las casas pero pasa mucho tiempo entonces si en algún momento tenemos que demoler porque ya no se va a habitar ese espacio pues también estamos ocupando una cierta energía y por último la energía que necesita la tierra para reintegrarlo o la energía que necesitamos para el reciclado o su reutilización entonces como ven es un ciclo un ciclo que va de un punto a otro y en cada puntito vamos necesitando energía. Y entonces tenemos que hacer eficiente la energía para que logremos tener el menor impacto, porque al final siempre va a haber un impacto, pero necesitamos disminuirlo. Lograr que cada cosa que entra a la casa termine nuevamente dando vida o dando servicio nuevamente a la casa. Si lo vemos como la madre tierra, pues esto es, eso es lo que sucede. En la tierra no existe basura. La tierra no tiene un mecanismo donde expulsa su basura de, de, del, del planeta y ya está, ¿no? y ya no se hace bolas. No, siempre la madre naturaleza va a buscar una solución. La va a diseñar, a lo mejor se tarda muchos años, siglos, milenios, pero encuentra la solución para que todo esto se convierta en algo útil. Entonces justamente tenemos que entender eso. ¿Qué sucede al diseñar? Tal vez nuestros diseños no van a poder ser tan perfectos como el de la madre naturaleza. Pero podemos ir entendiendo cada elemento que vamos sumando a esta casa, a este diseño, cómo va a afectar o cómo va a ayudar a un sistema completo, que puede ser el terreno, puede ser una comunidad o puede ser algo mucho más grande. Si te está gustando este video, por favor, danos like y suscríbete. Entender que de dónde viene y a dónde va, sobre todo aplicado a los materiales que elegimos, nos permite dejar de decir, este material es mejor que este o peor que este, este contamina, este no contamina. Eh, o esta solución, en el caso, por ejemplo, del, del baño, es mejor que esta. Puede ser, o puede ser que no. ¿De dónde viene y a dónde va? ¿En dónde estoy parado para tomar esa decisión? Y a partir de esto, entonces dejamos de satanizar. Dejamos de decir, esta es la solución y, con, y haciendo esto todos los días vas a ser 100% sustentable. Entonces. En esta parte necesitamos hacernos esa pregunta porque además al hacerla decidimos optar por el proceso más eficiente en todos los sentidos y que seguramente va a ser eficiente en la parte económica. Y, y si vemos más allá de lo que es el dinero, la mayoría de las cosas que se producen tienen que ver con la cantidad de energía que se necesita, su costo tiene que ver con eso. Por eso a lo mejor una manzana comprada en la granja te cuesta muy poquito y una manzana que viajó por todo el mundo ¿no? o de país a país te cuesta mucho más. Lo mismo en el trabajo, ¿no? si, eh, en, en me refiero a las personas que hacen cualquier tipo de trabajo va atravesado por ahí. Entonces, no satanicemos en un lugar, algo que puede funcionar, que el de dónde vienen a dónde va, funciona para ellos, no necesariamente de dónde viene y de dónde va, va a funcionar para el otro. Y bueno, cuéntanos si te has hecho esta pregunta, ¿cuáles son las problemáticas que te has encontrado al tomar las decisiones? ¿Tienes información para tomarla o hay que hacer un largo proceso de investigación para poder tomar una decisión más informada. Muchas gracias a todos. Les recuerdo, denos like, suscríbanse. Y si quieren construir, si quieren una asesoría, escríbanos. Seguramente vamos a encontrar una solución junto con ustedes a través de esta pregunta.